Estamos de retorno con las informaciones tres horas con 27 minutos Vamos revisando los operativos que se vienen desarrollando Esta oportunidad en Roboré Y este es el despliegue que realizan también Para poder aplicar los incendios registrados Más de mil personas Entre bomberos y militares de distintos departamentos Se desplazaron a la comunidad de Quintununquiña del municipio De Roboré para poder intentar Sofocar el incendio que se registra En una zona productiva de cítricos, maíz y otros Los bomberos trabajan desde las 6 de la mañana Hasta prácticamente horas de la noche para controlar estos incendios. En esta comunidad no existe acceso para el ingreso a los vehículos y tienen que caminar por lo menos más de dos horas de acuerdo a lo que han ido reportando. Sin embargo, continúan los trabajos y los operativos. Las mujeres de la comunidad de hecho se unieron para poder cocinar, prender alimentos. También a las personas que vienen desarrollando este trabajo en el municipio de Roborena, distintas comunidades que se ven afectadas por los incendios.